Vale. Hola, buenos días. Bienvenidos a, a este ahora. Bienvenidos a este webinar organizado por la Delegación de Navarra ante la Unión Europea sobre programas -Sudo e Hipoctefa, oportunidades de financiación para Navarra. Eh, bienvenidos a todos, gracias por compartir este rato con nosotros, que esperamos sea de utilidad. Y, y bueno, una cosa práctica: eh, sobre las doce habrá una sesión de, de preguntas y respuestas, y podéis ir poniendo vuestras preguntas eh, en esa sección. Eh, iniciamos el webinar con una bienvenida institucional a cargo de nuestra consejera Ana Hoyo de Relaciones Ciudadanas. Buenos días, Eguno. Eguno, buenos días a todos y a todas. Duen Ardescalicha, Europaco, Galle Burus, Antola Tutaco, Yarduna Libatera, La Sonés, Equimenónek, Europa, Nafarrada, Urbil, du, Amabos, Egunean Bein, Antolachen, Hoy Ditún Formasio Vides. Decía que bienvenidas, bienvenidos a todas a una nueva jornada organizada por la Delegación de Gobierno de Navarra en Bruselas, a la que quiero agradecer desde luego la organización y el trabajo que se demuestra en estas jornadas.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 Hoy en este foro abordaremos la realidad de dos programas europeos, como ya ha apuntado Beatriz, eh, de Cooperación Territorial, el programa SUDOE y el programa POCTEFA. Ambos los hemos recogido en la Guía del Universo Financiero de la Unión Europea, un documento que presentamos recientemente y que nace de la voluntad del Gobierno de simplificar la cuenteosa y compleja información que emana de Europa y acercar la realidad europea y hacerla más inteligible. Objetivo en común con sesiones como la que hoy nos reúne a todos nosotros. Sudoe tiene entre sus prioridades preservar el capital natural y reforzar la adaptación al cambio climático. Asimismo, promover la cohesión social y el equilibrio territorial y demográfico a través de la innovación y la transformación de los sectores productivos, así como mediante la innovación social, la valorización del patrimonio y sus servicios. Por otra parte, POCTEFA apuesta por esa Europa más inteligente en la que hay un espacio común de investigación e innovación. Una Europa más verde, protegiendo y consolidando los valores ecológicos. Una Europa más social, facilitando el acceso al empleo y a la formación, construyendo un espacio inclusivo y socialmente integrado e impulsando el turismo sostenible y también el desarrollo de la cultura. Una Europa, finalmente, más próxima a la ciudadanía, vertebrando territorial, social y económicamente el espacio. Las dos iniciativas entendemos que son fuente de oportunidades para regiones como la nuestra, como Navarra, que buscan, por otra parte, reforzar su impacto por medio de acciones que apoyen una mejor gobernanza en materia de cooperación. En la jornada de hoy podéis conocer las principales características de estos programas para el periodo 21-27, de la mano de Isabel Ruller, y Pilar Maza, respectivamente. Podréis también ver casos de éxito a cargo de María Garayoa, Itziar Gómez y John Echeverría. Habrá también oportunidad de compartir consejos prácticos para participar con éxito en los mismos, para lo que contaremos con Elena Barrios y Jesús Fernández y clausurará el seminario el director general de Acción Exterior, Sergio Pérez. Como decía, desde el Gobierno de Navarra, tratamos de acercar la realidad europea y hacerla más asequible.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 Y es ahí donde entra en juego el papel impulsor y dinamizador de las instituciones con, con encuentros como el que hoy estamos celebrando aquí. Así que muchas gracias, Ester Casco, a todas y a todos por participar, por aproximaros a estas oportunidades que Europa nos ofrece, porque ello no solo permitirá que podáis sacarle vosotros en vuestros ámbitos profesionales el máximo provecho, sino que también estamos convencidos que va a redundar en el beneficio de toda Navarra. Que tengáis una buena jornada. Muchas gracias, Ester Casco. Muchas gracias, Ana. Eh, pasamos a la, a la intervención eh, de Isabel Roger, directora de la Secretaría Conjunta del Programa Interreg de Sud -E. eh, Adelante, Isabel. Buenos días a todos. Días. Eh, Comparto la pantalla, entonces. Sí. A ver, espera. Aquí vemos... Y ya estamos. ¿Ya la veis correctamente? ¿Completa? Perfectamente. Bueno, antes de todo, antes de empezar, quería agradecer la delegación de Navarra en Bruselas por la invitación y por la iniciativa, porque efectivamente siempre pensamos nosotros desde el terreno sudoeste, pero es también, también involucrar a las oficinas de, de representación de las comunidades autónomas en Bruselas, porque también tienen un papel muy importante en el desarrollo de la cooperación a nivel europeo. Pues hoy represento el programa Integer Sudoe, que muchos de los participantes imagino conocen. De cualquier forma, si no lo conocen, les voy a dar algunas pinceladas de lo que ha sido el programa Sudoe y sobre todo lo que va a ser, porque me imagino que lo que les interesa es cuándo va a publicarse la primera convocatoria. Entonces, sin más, como decía, pues de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esto, eso es importante también para cada uno de saber un poco de dónde viene, entonces, el programa Integer Sudoe, el 1420 es la tercera generación y el que estamos poniendo en marcha es la cuarta generación, porque desde el año 2000-2006, el periodo de programación, ya uh, el programa Integer Sudoe empezaba a uh, promover la cooperación dentro de este territorio. Para empezar, bueno, como les decía, algún recuerdo, algunos datos sobre el programa Sud-UE 1420. Bueno, aquí tienen en pantalla el, la zona de cooperación en todo el sudoeste europeo, es decir, bueno, a nivel español es toda la, uh, todo el territorio más Ceuta y Melilla y uh, las Islas Baleares, Portugal continental y para Francia, uh, nouvelle occitaní Occitanie y Auvernia. Y también tenemos desde el periodo 14-20 el país tercero, uh, el Principado de Andorra, como socio. Estaba también al inicio de la programación Gibraltar, pero como bien saben, con el Brexit, Gibraltar ya no hace parte del territorio elegible. Entonces el programa Sudube 14-20 tuvo un presupuesto de 140 mil, millones de euros con uh, 106 millones de uh, FEDER. En este programa tuvimos cinco ejes de actuación, investigación e innovación, competitividad de las pymes, eficiencia energética en los edificios públicos, prevención y gestión de riesgos y protección del medio ambiente y e eficacia de los recursos. En, este, en esta programación lanzamos cuatro convocatorias de proyectos, recibimos 1.148 proyectos, de los cuales aprobamos 95 proyectos. Uh, teníamos, tenemos todavía 57 proyectos en curso de ejecución y 38 terminados. Bueno, tenemos tantos en ejecución porque debido al COVID todos los proyectos tuvieron una ampliación de su calendario de seis meses, así que los proyectos uh, acaban ahora a partir de noviembre, diciembre hasta abril del año que viene, así que hay todavía muchas cosas que se están uh, realizando en el marco de la cooperación del sur tenemos uh, 807 beneficiarios y como decía anteriormente, 106 millones de euros de FEDER programado en uh, esos 95 proyectos. Aquí tienen algunos datos de los indicadores, así que bueno, voy a pasar muy rápidamente, pero tienen toda la información en la página web. Como saben, los indicadores es una cosa muy importante que uh, medimos un poco las realizaciones y los resultados obtenidos por el programa, pero claro, esos resultados del programa se nutren de lo que ha sido alcanzado por los proyectos. Porque tengo también la, la, la costumbre de poner esos datos, porque esos indicadores son los productos y los resultados obtenidos por los proyectos, a los cuales les recomiendo fuertemente ir a ver un poco lo que se ha realizado, porque tienen que nutrirse de lo que hemos cofinanciado ya para ir preparando sus candidaturas para el periodo 21-27. Ese mapa yo creo que es interesante. Hicimos un estudio a nivel SUDOE para todas las comunidades autónomas donde se veía quién coopera con quién. Aquí, bueno, por supuesto, os he puesto el mapa de Navarra para que veáis en los proyectos aprobados. Entonces, a la izquierda tenéis el listado de los proyectos que hemos aprobado. Bueno, hay algunos, muchos de ellos que se van a presentar después por parte de ITSEAN de la Universidad de Navarra, donde ha sido ella jefe de fila de dos proyectos. Pero como pueden ver aquí, uh, han, socios de Navarra han participado en esos 10 uh, proyectos. Y sobre todo lo que hay que resaltar es que Navarra ha tenido un papel importante en los proyectos en términos de la salud. Entonces, esa Temática en la que bueno, hay un polo de, de, de conocimiento y de know-how muy importante en vuestra comunidad autónoma que también hay que resaltar. Entonces, como pueden ver en el mapa, bueno, el, el grosor de las líneas es en comparación al número de, uh, de intercambios que hay. ¿no? Entonces, como pueden ver, participan con casi todas las regiones del Sudóe, excepto con Auvernia con Cantabria, desgraciadamente, no sé lo que pasa. Así que bueno, estamos, estaríamos aquí, me imagino, socios cantabros encantados de colaborar con socios navarros. Y también he visto que con, pues con todos al final, y sí, con uh, Alentejo y uh, Algarve en Portugal. Pues aquí tienen un mapa un poco de uh, las... Uh, las cooperaciones, eso también les puede ayudar a ver dónde tengo que ir a buscar socios para uh, ampliar mi partenariado a nivel sudoeste. Rápidamente, el programa SUDOE 21-27. Bueno, el espacio geográfico es el que les he comentado anteriormente. Como pueden ver en el mapa, es exactamente la misma zona de cooperación. Uh, la cosa positiva es que, bueno, tenemos un presupuesto que ha incrementado un poco, el coste total del programa será de 154 millones de euros, de los cuales 115 millones de uh, euros para el FEDER. Y vamos a mantener la tasa de cofinanciación al 75%. Las autoridades del programa 21-27 también permanecen las mismas. La Autoridad de Gestión y la Secretaría Conjunta están albergadas por el gobierno de Cantabria, la Consejería de Economía y Hacienda, y uh, luego las autoridades nacionales, bueno, tenemos el gusto de tener hoy la, la Autoridad Nacional Española, la Autoridad Nacional Francesa es la región y la prefectura de la región Occitanie, la Autoridad Nacional Portuguesa es la Agencia de Desenvolvimiento de Coesão de Portugal y el gobierno andorrano para uh, el socio andorrano. Entramos un poco más en uh, el contenido de este nuevo programa, que varía efectivamente en función de lo que se ha podido hacer en el programa 14-20. Pues primero, como bien saben, cada programa de cooperación, imagino que mi compañera Pilar en el reporte les explicará exactamente lo mismo, cómo se construye un programa de un programa interger. A diferencia de los otros programas europeos, la elaboración del programa es descentralizada, es decir, que somos los actores del terreno que uh, Escribimos el programa de cooperación. Por eso el programa está muy cerca de las preocupaciones y los retos uh, que encontramos en nuestros territorios. Entonces, primero hemos empezado por realizar un análisis territorial y desde estudio demográfico, socioeconómico, geográfico, etcétera, Se han detectado cuatro puntos esenciales. Del sudoe social y territorial, sudoe inteligente y competitivo, sudoe eficiente y resiliente y sudoe integral. Esto ha dado el DAFO que todos tenéis, que es uh, la figura metodológica que siempre usamos para hacer un diagnóstico territorial. Entonces aquí, una vez realizado este diagnóstico territorial, claro, tiene que estar enfocado hacia uh, las, los ejes europeos que tenemos para el periodo 21-27, que es el Green Deal, y uh, que es la, la hoja de ruta hacia la cual tenemos que desarrollar todas nuestras políticas públicas. Entonces, los desafíos que tenemos en el programa SUDOE son varios. Han podido ver igual ya esta información en la, en la página web, pero bueno, primero, a nivel del SUDOE inteligente y competitivo, pues vamos a intentar fortalecer el desarrollo económico endógeno a través de la innovación, es decir, basado en recursos propios del territorio, naturales, humanos, económicos. Eso van a tener toda esta información en el borrador del programa que ya pueden uh, consultar en la página web. Luego también tendremos que adaptar los sectores económicos a través de su modernización tecnológica, pero también sobre la base de un crecimiento sostenido y respetuoso con el medio ambiente. Tendremos que también dar un enfoque hacia la economía circular y la cadena de producción baja en carbono y también pues que la innovación acerque las personas urbanas y rurales Si seguimos también, bueno, desafío del sudoer resiliente y, um, y eficiente. Aquí lo que tenemos que ver es que los proyectos tendrán que preservar el capital natural en una, en una lógica de equilibrio sostenible, que también habrá que hacer políticas de adaptación y resiliencia a los efectos del cambio climático que todos conocemos desgraciadamente, y también todas esas cuestiones enmarcadas dentro de la decarbonización, que sea de la economía, de las actividades, etc. Y luego también desafíos del sudo integrado. Eso es un carácter transversal que es para enfocar hacia la gobernanza de la cooperación y sobre todo para que haya una mejor coordinación entre las administraciones y los grupos de interés con el fin de capitalizar los resultados del programa y de los proyectos que vamos a aprobar, pero también, como les decía, es muy importante que tengan conocimiento de lo que se ha ido viniendo financiado hasta ahora, porque es importante seguir capitalizando los resultados que hemos obtenido hasta la fecha. Entonces, una vez que hemos hecho este uh, diagnóstico territorial, donde hemos identificado los cuatro o cinco focos importantes para trabajar y sobre todo los desafíos a los cuales estamos enfrentados, pues se ha construido una lógica de intervención que uh, permite ver un poco más en detalle hacia dónde se va a desarrollar la, el programa de cooperación 21-27. Aquí es un poco de manera esquemática uh, cómo está construido este nuevo uh, programa. Como lo decía la consejera anteriormente, pues en el programa SUDOE esta lógica de intervención ha definido dos orientaciones estratégicas. Al final, bueno, esta lógica de intervención hay que leerla un poco al revés, depende de dónde empezamos. Pues primero tenemos un gran foco sobre la preservación del capital natural y reforzar la adaptación al cambio climático del sudoeste, que eso corresponde a una Europa más verde que viene dentro de los objetivos políticos marcados dentro de los, de los reglamentos. Y luego la segunda estrategia que se ha definido para... El programa SUDOE-2127 es la de reforzar la cohesión social y el equilibrio territorial y demográfico del SUDOE a través de la innovación y del desarrollo endógeno. ¿Todo esto para qué? Porque también cuando se ha realizado esta, este diagnóstico territorial hemos querido identificar el programa, sobre todo el territorio SUDOE, con una imagen, con, con, con una visión conjunta de qué representa este territorio macroregional a nivel europeo. Y entonces, eso también, esta definición tienen que tenerla en mente uh, muy presente a la hora de elaborar su proyecto por el siguiente motivo. Como decimos, el SUDOE es un territorio periférico de interior con características demográficas despoblación rural y envejecimiento y territoriales, relaciones urbano-rurales y centro-periferias interconectadas. y unas condiciones ambientales únicas que configuran el espacio SUDUE como un espacio de referencia para la UE. Aquí las palabras claves que tienen que tener en mente a la hora de preparar su candidatura es que el SUDUE es un territorio periférico de interior. ¿Qué significa? Que en comparación en los otros marcos de cooperación, donde no se hacía el enfoque geográfico de las características uh, geográficas de la zona de cooperación, ahora sí, todos los proyectos que vamos a cofinanciar van a tener que ir hacia las problemáticas de los territorios del interior, de los territorios rurales de la zona sur. Entonces yo creo que... Todas las comunidades autónomas estáis afectadas por esas cuestiones de reequilibrio de las actividades y de la población hacia los territorios rurales. Así que lo que tienen que ver es qué va a aportar mi proyecto para mejorar y reequilibrar la, um, el funcionamiento de esos territorios del interior. Y también, bueno, todos tenemos la cuestión muy en mente de las características demográficas. Sabéis que estamos todos con el reto demográfico, con la despoblación de esos territorios de interior, territorios rurales y el envejecimiento de la población. Así que todos los proyectos van a estar muy enfocados hacia presentar soluciones sobre esas cuestiones. Entonces aquí, bueno, de manera muy rápida, vais, tenéis todos los objetivos estratégicos que se han seleccionado y sobre los cuales, van a tener que enmarcar las candidaturas de proyectos, pues rápidamente, el 2.4 es sobre las cuestiones de riesgo y adaptación al cambio climático, el 2.5 es la gestión de los recursos hídricos y el 2.7 es la protección y uh, conservación de la naturaleza y biodiversidad. Ven que cada uno está dotado con un presupuesto entre 15 millones y 18 millones de euros de febrero. Esto es el Objetivo Estratégico 1. Y luego, todos los demás objetivos específicos pertenecen al Objetivo Estratégico 2, que es el relativo a la, a la innovación y a todas las cuestiones de innovación social y, uh, y de, de, de, de implementación de soluciones para la, los ciudadanos del Sudú. Entonces, el primero es el 1.1 y 1.4, que es la, la innovación. Y luego tenemos aquí todo lo que es relativo al objetivo político 4, que es el de innovación. Entonces, este es un objetivo específico nuevo que hemos elegido dentro de la cooperación transnacional, que es todas las cuestiones relativas a la innovación social. Como eso es una cuestión un poco novedosa, ya veréis luego en, las, en el calendario de las candidaturas. Eh, perdona, tenemos eh, un minuto más. Vale, de acuerdo. Pues acabó entonces. Voy a pasar. Pues entonces aquí tienen la presentación de todos los objetivos estratégicos, que eso lo pueden encontrar en la página web. Las convocatorias, lo que les puede interesar. Pues vamos a realizar tres convocatorias. La primera se va a difundir normalmente las, las bases a lo largo del mes de noviembre. Tendrán otra en el mes de octubre del 23. Y la tercera en el mes de octubre del 24. Tienen aquí el porcentaje del presupuesto de cada uno de ellos. Como pueden ver, la primera convocatoria estará abierta a todos los objetivos específicos, excepto en el 4.1 y en el ISO, que es el uh, eje de gobernanza. Tienen aquí todo el calendario para las demás. Y luego, bueno, un poco es el calendario, pero imagino que uh, pondrán a disposición el PowerPoint para que puedan tener más en detalle esas filminas. Lo que les quería decir es que vamos a organizar toda una serie de eventos. El evento de lanzamiento en Santander 25 y 26 de enero del próximo año y también a partir del mes de noviembre vamos a organizar varios seminarios online para que puedan uh, construir sus candidaturas de proyectos. Tienen en la página web también una herramienta, CoopSudoe, que es para hacer networking con entidades, proponer su idea de proyecto o proponer su expertiza para que uh, algunas entidades les contacte para integrar su partenariado, y nada más. Muchas gracias por, uh, por el tiempo y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que tenga al final de, la, de las presentaciones. Muchas gracias Isabel. Pasamos eh, ahora a Pilar Maza, que es la, la coordinadora de la Secretaría Conjunta para el Programa Interresporteza. Adelante Pilar. Muchas gracias, Beatriz. Y antes de comenzar, eh, agradecer eh, a la delegación de Navarra en Bruselas por la organización del evento, por contar con nosotros. Voy a compartir la pantalla para que, a ver si lo hago bien, me decís si se ve adecuadamente. ¿Se ve bien? Se ve se ve perfecto. Muy bien. bien Bueno, pues, eh, pues al igual que ha hecho Sudoe, un poco de dónde venimos. Eh, eh, simplemente decir que... En la CTP, la comunidad de trabajo de los Pirineos, es autoridad de gestión desde el periodo 2007-13 en el que eh, se gestionaron 168 millones de euros de FEDER. En el, programa, en el periodo actual 2014-2020 eh, tenemos eh, 189 millones de euros de FEDER. Y eh, se ha aumentado para el futuro periodo de programación en un 28%. Pasamos ya a 243 millones de euros de FEDER. Como sabéis, POC-TEFA se cofinancia al 65%. Por lo tanto, estamos hablando de que alrededor de 365 millones de euros de coste total eh, se van a quedar en el territorio del programa, que precisamente es este que tenemos ahora en la pantalla. Es un territorio que abarca de mar a mar, eh, todo, bueno pues todo, todo lo que la vertiente norte y sur de los Pirineos con tres estados España, Francia y Andorra somos 14 millones de habitantes y estamos hablando de un territorio de 109.000 kilómetros eh, cuadrados con las comunidades autónomas de Euskadi, Navarra, La Rioja, eh, la parte de Zaragoza y Huesca de la comunidad de Aragón y eh, de la comunidad de Cataluña, Lleida, Barcelona y Girona y de las dos regiones eh, francesas eh, fronterizas con los Pirineos, que son nouvelle Aquitaine y Occitanie, tenemos los cinco departamentos Pireneas Atlántic, Haute Pirineas, Haute Garonne, La Riege y Le Pirineo Oriental. Y, por supuesto, el, el estado, el Principado de Andorra. Como decía, pues son 243 millones de euros de FEDER. Y nuestro programa ha seleccionado un número importante de objetivos, de objetivos políticos y de, y de prioridades en concreto. Ahora vamos a detallarlas, pero así en, en pocas palabras, pues eh, destacamos que van a ser siete prioridades, lo que eran antes ejes prioritarios y que se corresponden con cuatro objetivos políticos y el objetivo específico Interreg. Y en estas prioridades, eh, bueno, pues van saliendo los distintos objetivos específicos que son en total 15 y que, bueno, pues vamos a ir viéndolos a continuación. También añadir que nuestro programa se ha enviado un poco tardíamente porque hemos tenido que hacer una evaluación ambiental completa. Eh, estamos a la espera de la adopción de la comisión. Y la verdad es que todos los documentos, tanto el documento completo del texto del programa y los anexos están también disponibles, los pueden descargar en la web, en, tanto en español como en francés. Eh, bueno, todavía no podemos avanzar fechas del lanzamiento y de la convocatoria. Por un lado estamos un poco supeditados a la adopción, pero sí que se prevé que en el primer trimestre de 2023 ya se confirmarán las fechas. Eh, pues tendremos ese evento de lanzamiento y ese lanzamiento también de la primera convocatoria. Se mantiene, eh, como hemos dicho ya, la, la tasa se mantiene la tasa de intervención del 65% de FEDER con las excepciones de si puede haberlas de caso de ayudas de Estado, y eh, con el requisito también de que haya al menos dos beneficiarios de los tres estados del programa, bueno, so, por supuesto también puede ser un único socio cuando tenga un, una entidad eh, jurídica transfronteriza, un carácter transfronterizo. Bueno, sí que nuestro programa tiene algunas novedades importantes, por lo menos para nosotros en la preparación han supuesto un trabajo eh, grande de, de los actores, de, de, bueno, pues tanto de los socios institucionales como de los actores que están en el territorio y sobre todo eh, eh, con el objetivo político 5, que es una Europa más próxima a los ciudadanos y como explicaré un poco más adelante, eh, cinco áreas funcionales que bueno, pues van a conformar eh, o van a desarrollar, mejor dicho, este objetivo político 5. También el programa recoge eh, la posibilidad, y esperamos que así sea, de, de, de tener convocatorias de pequeños proyectos. Y bueno, hemos también seleccionado este objetivo nuevo específico de gobernanza, al igual que, que su DOE. Bueno, así de forma muy rápida, las siete prioridades... Eh, destacamos que en, el, que en el objetivo político 4 que es una Europa más social, hay tres prioridades, eh, tiene una dotación importante y, y bueno, los vamos a ver a continuación, pero sí que las, las quería eh, poner en valor porque realmente van a ser eh, pues esos ejes de, del programa en este periodo de programación. Tendríamos como prioridad, prioridad uno crear un espacio común de conocimiento e innovación. La prioridad 2, proteger y consolidar los valores ecológicos del territorio transfronterizo. La prioridad 3, facilitar el acceso al empleo y a la formación de calidad en el espacio transfronterizo. La prioridad 4, construir un espacio transfronterizo inclusivo y socialmente más integrado. La prioridad 5, impulsar el territorio transfronterizo como destino turístico sostenible, desarrollar la cultura y el patrimonio común la prioridad 6 que estaría en este OP5 que acabamos de citar, vertebrar social y económicamente el espacio transfronterizo y por último una prioridad 7 hacia un espacio transfronterizo más integrado. En, bueno eh, Queríamos mostrar ese, el presupuesto que vamos a tener en cada una de estas prioridades, como veis en la, bueno, pues la prioridad eh, uno, tiene una dotación bastante importante de casi 51 millones de euros. Estábamos hablando de crear un espacio común de, de conocimiento e innovación. En la prioridad, dos, son eh, algo más de 55 millones de euros. Eh, como veis, el objetivo político cuatro, que tenía, hemos, hemos dicho que tenía tres prioridades, abarca pues, eh, bueno, pues el, la parte mayor de presupuesto, la dotación mayor. Y también pensamos que tiene una dotación interesante este objetivo político 5 de una Europa más próxima a los ciudadanos y que es la prior nuestra prioridad 6, eh, dividido ese presupuesto en las cinco áreas funcionales. Y por último la prioridad 7 con una dotación de algo más de 11 millones de euros. Bueno, eh, tenemos una tabla resumen donde se puede visualizar pues tanto... Los, todos los objetivos políticos que se han seleccionado, que hemos dicho que eran cuatro más el objetivo específico de Interreg, todas las prioridades y después, eh, dentro de cada una de ellas, qué objetivos específicos se han seleccionado. Eh, bueno, esta es una tabla que nosotros vamos a utilizar mucho y que animamos también a los... A que conozcan bien, es cierto que, que diversifica mucho, eh, bueno, pues que ofrece un montón de posibilidades y que la tipología de, de proyectos y de acciones, si lo, si lo veis en el detalle del programa, es muy amplio, pero también es cierto que nuestro territorio pues es muy, muy diverso eh, y, y necesita también intervenir en, en estos ámbitos. Eh, vamos a ver eh, los eh, dentro de los a ver. Bueno, como es que había citado ya antes los objetivos políticos, disculpad que he saltado directamente a entrar dentro de cada una de las prioridades, cuáles son los eh, objetivos específicos que, que hemos seleccionado y sobre todo insistir en que, bueno, eh, sabemos que en el territorio pues, hay muchas iniciativas eh, proyectos nuevos y proyectos que pueden continuar. Entonces, bueno, con esta selección de, de objetivos políticos, prioridades y objetivos específicos, mmm, pensamos que tienen cabida muchos tipos de proyectos. Como decía antes, os animamos a que, lo, a que los busquéis en el programa. Y en concreto, dentro de la prioridad 1, hay tres objetivos específicos, que es uno sobre la innovación y la investigación, el segundo sobre la digitalización y el tercero sobre el crecimiento sostenible de las pymes. En la prioridad 2 tenemos el cambio climático y la prevención de los riesgos naturales, el acceso al agua, la economía circular y la protección y conservación de la naturaleza. En el objetivo, eh, perdón, en la prioridad 3, que era facilitar el acceso al empleo y a la formación, tenemos dos objetivos específicos, uno sobre inclusión en el mercado laboral y otro sobre el acceso igualitario a la educación y a la formación. En la prioridad cuatro, construir un espacio inclusivo y socialmente integrado, tenemos eh, la inclusión socioeconómica a través de las actuaciones integradas y la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria. Y en la prioridad tres, eh, que es impulsar el turismo Sostenible y la cultura, tenemos el refuerzo del papel de la cultura y el turismo sostenible, eh, que es bueno, muy, muy, muy relevante en nuestro territorio. En concreto, en, este, en esta prioridad hay 35 millones de euros. En el objetivo, eh, perdón, bueno, en el objetivo político 5... Eh, la Europa más próxima a, la ciudad, a los ciudadanos y nos consta que además este objetivo político no lo han seleccionado muchos programas, teníamos, como decíamos antes, la prioridad 6 de vertebrar eh, el, el, el espacio, eh, pues una, un objetivo específico que es eh, fomentar el desarrollo local, social, económico y medioambiental en zonas distintas a las urbanas. Aquí es donde... Eh, me detengo un poco para explicar eh, dentro del territorio eh, cuáles son los espacios que se, han, que se han identificado. Nos solicitaba la Comisión Europea precisamente que pudiéramos identificar espacios en los que bueno, mmm, históricamente eh, ha habido interacciones y sinergias en todos los sentidos, sociales, sociales, económicas, eh, con carácter ambiental y eh, en particular además que tuvieran ese enfoque y ese carácter transfronterizo. Desde hace más de dos años y a través de los comités territoriales que tiene el programa, que son centro-este y oeste, se ha trabajado para... Pues para identificar este, estos espacios, cuáles podían ser, quién podía intervenir, cómo se podrían gestionar, porque el, el ánimo, el objetivo de cada uno de, estos, eh, de estas áreas funcionales va a ser desarrollar una estrategia territorial integrada que bueno, pues, eh, bueno, en el momento en que el programa comience a, a caminar, eh, los que no han empezado ya eh, desarrollarán ese trabajo y es en el momento en que se identifique en que se identifiquen estas estrategias en las que se podrán lanzar las convocatorias específicas con un carácter pues, eh, más reducido que las, que las grandes, vamos a llamar grandes convocatorias de POCTEFA, pero también muy locales y donde bueno, muchos actores del territorio podrán participar y se espera también que entre, dentro de, de estas áreas funcionales los proyectos que se programen también generen sinergias entre ellos. Eh, con ese objetivo de... De, bueno, de, de alcanzar los retos que se propongan las estrategias de desarrollo territorial. Simplemente decir que una de las áreas funcionales ya incluso ha lanzado una manifestación de interés, que no es una convocatoria, es únicamente para identificar qué tipo de proyectos eh, pueden, pueden generarse en ese, en ese espacio. Y veis que cubre una parte muy importante del del territorio del programa, esas cinco áreas funcionales. Cada una de ellas además tiene un hilo conductor y tiene que tener identificados unos, eh, bueno, pues unos ejes de trabajo. Todo esto se ha presentado en anexo al, al documento que se ha enviado a la comisión. Y ya por último pues, eh, la, la última de las prioridades que se encuadra dentro del, del objetivo interreg, del objetivo específico interreg y que es una mejor eh, gobernanza interreg. Eh, se han, bueno, se han, aquí se, se han acogido dos de los indicadores, perdón, dos de los objetivos específicos, que son, por un lado, mejorar la capacidad institucional de las autoridades públicas y mejorar la eficacia de la administración pública. Esperamos que con, este, con, esta, pues, con esta prioridad, con estos objetivos específicos, sí que se, se consiga reducir o eliminar algunos de los obstáculos que hay en la cooperación y en, en las, entre las instituciones, ¿no? las dificultades que puede haber entre las administraciones al, al tratarse de tres estados diferentes. Y bueno, simplemente, bueno, además de agradeceros la escucha, eh, comentar que no he entrado en, la, en, la, en, el, en el marco lógico y en, y en otros detalles porque van a explicárnoslos a continuación. Eh, bueno, pues va a ser Elena Barrios, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar. Eh, pasamos ahora al siguiente bloque en el que tendremos a Elena Barrios y Jesús Fernández, que son puntos nacionales de contacto, eh, los dos en la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, y que nos van a completar las dos presentaciones de. Eh, de Isabel y de Pilar un poco con consejos prácticos sobre cómo participar con éxito en estas convocatorias Adelante Elena y Jesús Os ponemos las diapositivas <risa> Muy bien, ya veo la, que habéis empezado por POC-TEFA, así que empiezo, empiezo yo entonces. Que veo la presentación en pantalla. Muchas gracias. Bueno, gracias a la, a la delegación de Navarra ante la Unión Europea por la invitación a participar en esta jornada. Estamos ya todos inmersos en, en, en dar difusión al programa, es lo máximo posible. Y bueno, brevemente dispongo solamente de cinco minutos, entonces les, les quería comentar dar eh, estos pequeños tips para tener en cuenta, para ver cómo participar en, con éxito en las convocatorias del POCTEFA en particular. Entonces, bueno, les voy a hablar en primer lugar de qué es básico conocer los documentos del programa, en segundo lugar, eh, sobre cómo eh, encaja la importancia de encajar la idea del proyecto en la estrategia del, del programa y plantearlo con una lógica de intervención, en tercer lugar... Eh, una breve alusión al partenariado, a cómo montar el consorcio, buscar socios para, para que participen en el proyecto y por último, eh, algunas pinceladas sobre bueno, cosas a tener en cuenta sobre el presupuesto y, y la última diapositiva contiene enlaces para, para encontrar más información y, y recibir ayuda. En cuanto a los documentos, clave o sea, para participar con éxito en una convocatoria de concurrencia competitiva europea, lo más importante es conocer los documentos clave del programa. Entonces, por orden jerárquico, tenemos los reglamentos europeos, el texto del programa, el manual o la guía del programa y los documentos específicos de cada convocatoria. En cuanto a los programas Interreg, los reglamentos básicos son el de disposiciones comunes, el RDC, que estas siglas para quienes en el mundillo ya les, les resultarán familiares, es el reglamento paraguas, el reglamento marco en el que se enmarca la cooperación territorial europea. Por ejemplo, los objetivos políticos de los que tanto se habla están en el artículo 3 de este reglamento. En segundo lugar, está el reglamento FEDER, que nos aplica también a los programas Interreg, y por ejemplo, los objetivos específicos de los que hablamos están en el artículo 2. En este reglamento FEDER también están otros temas como. Eh, los gastos elegibles y los gastos que se excluyen de financiación del FEDER, que creo que son los artículos 6 y 7, y también está el anexo con los indicadores, el catálogo de indicadores para el FEDER y para, para Interreg, están en este reglamento. Y por último, el reglamento que nos aplica de manera más cercana es el reglamento Interreg, que es el 2021-1059, y en este reglamento, pues entre otras cosas, están los objetivos específicos Interreg, en el artículo 14, las tareas y obligaciones del socio principal, en el artículo 26, los tipos de gastos que son subvencionables, entre otros. En segundo lugar, en la jerarquía, eh, debemos conocer el texto del programa, que como ya ha comentado Pilar, la última versión enviada a la comisión está ya disponible en la página web del POCTEFA y esperamos que su adopción antes de final de año. En tercer lugar, tendremos el manual o la guía del programa, que está en elaboración, documento fundamental para ver ya las eh, eh, condiciones de, de elegibilidad o normas específicas que pueda establecer el programa, aparte de las obligaciones que tienen los distintos tipos de beneficiarios eh, y otros detalles importantes a conocer. Y en cuarto lugar son los documentos de cada convocatoria, el texto de las bases de la convocatoria, entre los que se incluirán los criterios de selección eh, que por supuesto para presentar una candidatura de éxito tienes que saber eh, por qué se te va a puntuar y, y con qué criterios y, y cuántos puntos te van a dar en cada, en, en, para cada uno de ellos. Y aparte del texto de bases, pues estará el formulario de candidatura y, y bueno, las, las <susurra> candidaturas para el POC jefa se presentarán a través de una aplicación informática sin jefa eh, que está en fase de actualización, o sea que, bueno, eh, es, existirá un SINJEFA 21-27 y a través de esta aplicación se tendrán que presentar las candidaturas. Eh, siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la idea de proyecto, eh, es importante que encaje en el programa, en el programa POPTEFA, y que se elabore y que se vaya preparando en base, teniendo en cuenta el marco lógico, en esta lógica de intervención. O sea, primero, se debe identificar un problema, una necesidad con dimensión transfronteriza. Es muy importante para estos programas que, que, la, que la necesidad de, o el problema detectado tenga una, una, una posible solución, un posible valor, valor añadido si se aborda de manera transfronteriza. Eh, teniendo esto en cuenta, se debe definir el objetivo general del proyecto eh, y en concreto y a continuación hacer ese análisis de si sí. mi idea de proyecto encajaría en alguno de los objetivos específicos del, del POCTEFA. Eh, ya Pilar ha mostrado una diapositiva muy útil resumen donde se ven los objetivos políticos, las prioridades y los objetivos específicos, pues eh, aconsejamos ir un poco de abajo arriba viendo el detalle de los objetivos específicos para ver en qué, si encajaría nuestra idea de proyecto eh, en alguno de ellos. Ya dentro del texto del programa se puede ver dentro de cada objetivo específico la tipología de, actua de actuaciones o de acciones que se prevén eh, a, continu a continuación siguiendo con esta lógica hay que se debe identificar los indicadores a los que nuestro proyecto podría contribuir y en este sentido el, el gobierno de navarra ha elaborado un folleto eh, muy útil que en 10 páginas te resume las principales novedades del programa 2927 y de una manera muy visual eh, te, te habla de los 21 indicadores que se han elegido para el foc y además te, te indica qué objetivo específico eh, contribuye cada uno. He puesto aquí abajo en, de esta diapositiva el link al, al folleto que, del que os he hablado. Vale. Eh, a continuación, teniendo ya la idea, el objetivo general, viendo qué objetivo específico encaja, viendo a qué indicadores podría contribuir, pues llega la fase importante que es montar el plan de acción y el presupuesto y teniendo en cuenta las obligaciones de comunicación que se adquieren también en este, en este periodo. Y como paso final, pues hay que comprobar que los resultados esperados con nuestro, nuestro proyecto darían cumplimiento al objetivo inicial que nos, que nos hemos planteado. Y bueno, esto como resumen de, del planteamiento de, del proyecto de manera general. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al partenariado, lo que llamamos el partenariado son los socios que van a componer un proyecto. Sí. Eh, el esquema en estos proyectos es un socio o beneficiario principal o jefe de filas, que le llamamos también, y el resto de, de socios del proyecto. El, el jefe de filas tiene unas, una responsabilidad eh, añadida y unas tareas que, que se detallan en, los, en el reglamento de interred y se concretarán también en el manual del programa. Eh, lo ideal es tener o rodearse de socios que tengan experiencia previa en, en cooperación y que eh, se complementen unos a otros, en cuanto a las acciones que prevés realizar con el, con el proyecto. En el caso del POMPEFA, el, el partenariado debe estar formado por socios de al menos de los dos países, salvo que se trate de organismos de cooperación europea, tipo ICT o Euroregión. Eh, pero bueno, necesitas contar con un socio de al menos de los dos países entre España, Francia y Andorra. Y, como, y el último punto, bueno, es... Eh, es deseable o conveniente que sean solventes tanto técnica, desde el punto de vista técnico de las acciones que vayan a desarrollar dentro del proyecto, y económicamente. Que, se, que tengan capacidad para movilizar el, el presupuesto con el que van a, a contribuir. Siguiente diapositiva. En cuanto al presupuesto de los proyectos, la tasa de financiación, ya hemos comentado, en el caso del POCTEFA, es del 65% de los gastos elegibles. Las categorías de gasto van a ser las habituales, eh, que, como hasta ahora, de gastos de personal, de viajes y alojamiento, de oficina y administrativos, de servicios y asistencia externa y de equipos e infraestructuras. Eh, habrá algunas opciones de costes simplificados para algunas de las categorías. El programa, el DOCTEFA, no da anticipos, o sea, se hacen certificaciones parciales a gastos realizados y pagados. En, en el caso de los pequeños proyectos, de los proyectos de volumen financiero limitado, está por ver, eh, por decidir si se dará algún tipo de antitipo, pero lo, lo general y lo habitual es que no se den. El plan financiero que hay que, que hay que montar y que hay que presentar junto con la candidatura se desglosa en la, la contribución del FEDER, de la ayuda FEDER, que es el 65% de los gastos elegibles, más la posible cofinanciación pública, más la autofinanciación. Y, bueno, otros temas a tener en cuenta de cara al presupuesto es en el, el, la autoevaluación que debe hacer cada potencial beneficiario de las ayudas de Estado, si sus actividades eh, del proyecto pueden ser susceptibles de clasificarse como ayuda de Estado y, en este caso, tendrán su limitación a la posible cofinanciación pública adicional. Y bueno, esto se, se explicará en más detalle, eh, con más detalle en el manual del programa. Y la regla del N más 3, que implica que hay que tener. Eh, eh, los gastos eh, ejecutados y pagados antes de que pasen tres años desde el momento en el que se han, que se han programado. Y siguiente diapositiva, no sé si voy dentro de tiempo, eh, para más información y para más ayuda, bueno hay que indicar a los que estén pensando en presentarse a una, a una convocatoria por CEFA, eh, que, que no están solos, entonces he puesto aquí varios links, en primer lugar el contacto del secretariado del programa, eh, que tiene de la Secretaría Conjunta, que tiene muchos años de experiencia ya en, en los distintos periodos de programación, los contactos de los socios institucionales del POCTEFA, en particular, si se quiere localizar quiénes son los contactos del Ministerio, quiénes son los contactos en particular de la Comunidad Foral de Navarra, están en este link. Eh, en la web del POCTEFA también existe eh, una sección de preguntas frecuentes, que se completará ahora de cara al 21-27, pero también es bastante útil para ver las típicas preguntas que uno se hace inicialmente, están respondidas de manera muy, muy sintética. Eh, también la página web eh, incluye una sección de búsqueda de socios, eh, aunque quizás por nuestra experiencia es más útil eh, participar en los eventos de informativos y de lanzamiento, porque hay más ocasión de, de contactar directamente con... Eh, Elena, como posible... me temo que tenemos que ir pasando a Jesús, que si no vamos comiendo todo el ah, tiempo. Bueno, acabo ya simplemente mencionando la web de Navarrefa, porque el gobierno Federal de Navarra tiene un, un instrumento específico para dar ayuda, eh, sobre el, informar sobre el Protefa a potenciales beneficiarios navarros, entonces en esta página web cuelgan eh, las jornadas informativas que organizan y otra información muy útil, como esta guía de oportunidades de financiación que ha elaborado también el gobierno de Navarra, eh, incluye en 10 páginas un resumen de, de siendo Navarro, desde a qué programas podrías optar. Optefa, Sudoe, Intel Europe, etcétera, y otros tipos de ayudas a las que se podría se podría, de las que se podría hacer uso, y esta esta guía también he puesto, he puesto el link porque parece muy me parece muy útil también y para que la conozcan. Y esto es todo, muchas gracias. Muchas gracias. Ponemos las otras diapositivas. Cinco minutos, eh, por favor, que si no... Sí, sí, de acuerdo, descuida, descuida, Beatriz, voy a intentar ser lo más breve posible. Bueno, buenos días a todos. Eh, antes que nada, quiero unirme a, a, a los agradecimientos que han hecho mis compañeros Isabel, Pilar y, y Elena, a la representación de Navarra Interunión Europea. Muchas gracias por la iniciativa y por darnos la oportunidad de presentar nuestro trabajo. Bueno, nuestro programa y en fin, seguro que muchos de ustedes lo conocían, pero bueno, es buena, es una iniciativa fantástica. Muchas gracias. Voy a intentar ser eh, muy breve y, y, y voy a orientar esta mmm, brevísima presentación sobre todo hacia darle una serie de, o a tratar de darle una serie de tips, consejos, ideas, ideas clave que yo creo no deberían de perder ustedes nunca de vista, de tener siempre en mente, si quieren aplicar un proyecto eh, Interreg, muy en particular el Interreg sudor -E, es un proyecto Interreg, muchas de las cosas que voy a contar son comunes, eh, seguro que, que me repito eh, a, a lo que ya han dicho Isabel, Pilar y Elena, con, con, con matices, ¿verdad? Porque esto es un programa interreg, es un programa de cooperación, pero es, tiene un, un cariz ligeramente diferente, es, es un programa transnacional, pero muchas de las cuestiones son, son comunes. Primero, antes que nada, quizás sea, mm, bueno, no sé si lo más importante de lo más importante, conocer la documentación del programa. Mm, si se leen ustedes los reglamentos, genial, los tres reglamentos de los que ha hablado mi compañera Elena, pero con que se lean bien el texto de la convocatoria y sobre todo el texto del programa, tal vez tal vez sea suficiente. Hombre, si, insisto, lo que ha dicho mi compañera Elena es absolutamente correcto. Si se leen los, los reglamentos, genial, pero bueno, ya saben ustedes, son, tienen cuestiones muy técnicas que a lo mejor a un beneficiario, pues bueno, puede, puede, puede, llegar, puede, puede llegar el caso que incluso no lo entiendan, ¿no? Bueno, en fin. Pero el programa es el que nos va a dar el, el, el flavor de. O sea, leyéndose el programa van a ver, se van a dar ustedes cuenta de qué es lo que quiere hacer el programa. ¿Para qué se ha, eh, se ha materializado ese programa de cooperación? ¿Qué es lo que se persigue? En ese sentido, van a ver ustedes que tienen que, que, que encajar en esas dos grandes orientaciones estratégicas de las que hablaba mi compañera Isabel Royer y van a ver, eh, eh, y teniendo esto en cuenta, pueden decidir o no si aplicar a este programa, a la convocatoria en cuestión de qué se trate. Ya ha mencionado Isabel de qué va a ir el sudoeste en, el, en este siguiente periodo. Las temáticas marinas, marítimas, más azules, se van a dejar de lado, se van a dejar para otros programas como el, el, el, el Interreg Euromed o el, el Interreg Espacio Atlántico, y nos vamos a centrar más en temáticas de interior, más, que respondan más a las problemáticas del espacio sudoe, lo que nosotros denominamos el espacio sudoe, en relación con el eh, eh, reequilibrio de, de, de, sociodemográfico y las cuestiones de carácter climático, fundamentalmente. No voy a entrar mucho en lo que van a ser, ya lo menciono además Isabel, los objetivos políticos y específicos, pero pueden ustedes quedarse con, con que va a responder más a temáticas de interior y de reequilibrio territorial del espacio sur Vamos a tener también un eje, es pues una novedad en este periodo, un eje, un eje de carácter más social. El, eh, el OP4 y sus objetivos específicos, en fin, pero insisto, eh, eh, orientado hacia las temáticas de interior. La siguiente eh, diapositiva, por favor. Cuestiones concretas que yo creo que a ustedes les pueden interesar, son, se trata de cuestiones eh, concretas que nosotros valoramos cuando ustedes presentan las candidaturas, no estoy hablando de, quiero decir, son cuestiones concretas que miramos de cara a establecer una puntuación cuando puntuamos los proyectos. Primero, tienen que tener muy en cuenta que los proyectos, las candidaturas de proyectos que ustedes presenten, tienen que contribuir al programa. Tienen que encajar plenamente con los objetivos específicos de cada eje prioritario. Las convocatorias se sacan a nivel objetivo específico y en cada objetivo específico se dicen la tipología de proyectos que se esperan. Esto está relacionado con lo que hablábamos antes de conocer muy bien el texto de las convocatorias, leérsela con detalle, Bueno, pues tiene que encajar bien aquí. Tiene que ser así, si no, es una cuestión que, vamos, de las primeras cuestiones que miramos. En el sentido de esta cuestión que estamos comentando de que tiene que contribuir al programa, miren ustedes que contribuye a los indicadores de, eh, de, de, de, del programa. Estos es que mencionaba mi compañera que están en un anexo del reglamento, muy bien, pues en el programa están detallados a qué, a qué indicadores eh, contribuye cada uno de los eh, proyectos financiados en los distintos objetivos específicos. Miren que podrían sumar en esos indicadores porque nosotros lo miramos. Y luego tienen que, que fijarse también que la idea que ustedes plantean tiene coherencia con otras estrategias de carácter territorial. Y no nos limitamos simplemente a enumerarlas. ¿eh? O sea, bien, bien, bien. Quiero decir, lo que, lo que ustedes plantean está relacionado de una manera clara con una estrategia territorial, está en consonancia con lo que se indica ella. Esta es otra cuestión que, que eh, tenemos bastante en cuenta en, en, en este programa. Siguiente diapositiva, por favor. Los partenariados. Ha hablado mi compañera Elena también de ellos. Es una cuestión fundamental cuando presenten ustedes una idea de proyecto. La transnacionalidad. Tienen que. Esta es una cuestión capital. Tienen que demostrar que el Más allá de eh, incluir al menos un una entidad francesa, una española y una portuguesa, más allá de eso, tienen que demostrar que es necesario que esas instituciones de esos distintos países eh, cooperen juntas para alcanzar los objetivos previstos. Quiero decir, Eso tienen que reflejarlo, tienen que eh, demostrar el valor añadido de la transnacionalidad. En cuanto a los proyectos, me ha parecido interesante incluirlo ahí. No se trata de, eh, de que cada uno haga una cosa y luego se unen de manera dispersa. O, o, esto, esto, es, esto es importante, es un elemento importante. La composición del partenariado. Bueno, Ya saben ustedes que pueden ser, lo ha mencionado Elena también, beneficiario, incluso beneficiario principal, y que incluso existe la figura de eh, beneficiario asociado, que no recibe FEDER, pero bueno, participa en el proyecto, se puede familiarizar con lo que son los proyectos Interreg y, ¿por qué no?, eh, eh, llegar a participar en una, en, en una idea de proyecto en un futuro. La cadena de valor, muy importante en nuestro programa. En nuestro programa. A, todos los, a todas las propuestas de proyecto le vamos a pedir que integren la cadena de valor en la temática concernida. En el texto de la convocatoria se indicará para cada uno de los objetivos específicos. ¿Qué es lo que consideramos que son las instituciones que completan la cadena de valor? Pues estos proyectos tienen que tener un centro de investigación, un organismo público, una, en fin, se detallará en cada convocatoria. Pilotos. En todos los proyectos vamos a pedir que, que, que materialicen, que desarrollen una acción demostrativa sobre el territorio, un piloto. Esto es importante. Todas las ideas de proyecto han de llevar un, una propuesta de piloto. Y la complementariedad que indico ahí se refiere a que cada actor ha de ser competente. En, en, en su materia quiero decir eh, o sea, expertos en la cuestión ¿no? que saben de, de, qué va, de qué va la historia ¿no? o sea, eh, instituciones solventes en, en, en la cuestión de, desde un punto de vista técnico y de conocimiento en, en la cuestión de la que estamos hablando Jesús, tenemos que, que ir acabando. y sí, verdad un minuto, un minuto, lo siento, perdóname Beatriz, me hago cargo. Un minuto. Los resultados, además de ser eh, tratarse de proyectos innovadores, con resultados innovadores, han de ser transferibles y sostenibles. Y han, han de contribuir a la implementación y mejora de las políticas eh, públicas en, en, en marcha. Eh, la última diapositiva, con esto ya acabo, se trata de una serie de recursos. Como van a tener ustedes, supongo, la presentación, pues ya lo pueden mirar con, con calma. Un buscador en la página web, la, la página web del programa, por supuesto. Interesante que miren ustedes los proyectos que se han venido financiando hasta ahora. Yo lo haría si fuese a presentar una candidatura en una bolsa de proyectos. Bueno, hacemos un montón de seminarios. Hay un evento, como ha dicho Isabel, en enero, en, en Santander, los días 25 y 26. Haremos mínimo dos de aquí a final de año eh, eh, para todos los beneficiarios españoles. No me extiendo más. Perdonadme por, por pasarme de, de, de mi tiempo y muchísimas gracias por, por, por, por su atención. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a los dos. Ha sido muy interesante. Eh, pasamos ahora a ya la, la última parte del evento, que van a ser tres eh, presentaciones muy breves de casos de éxito en Navarra. ¿Vale? Entonces, eh, cinco minutos cada uno, por favor. Eh, tenemos primero a John Echeverría, responsable del Laboratorio de Innovación eh, Socioeducativa de la Asociación Navarra Nuevo Futuro. Eh, adelante, John. En cinco minutos, eh, cuéntanos. Vale, hola. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye? Sí. Vale, bueno, eh, lo primero gracias por nombrarnos como caso de éxito en Navarra. Yo quería hacer más una, un planteamiento más no sé, ideológico de, del asunto, porque bueno, el encargo es que, que animemos a otras entidades a, a presentar proyectos. Somos una asociación sin ánimo de lucro que tiene 50 años, que trabaja en el ámbito de, de la promoción de los derechos de la infancia. Y desde hace unos 10, 12 años eh, pues, se tomó una decisión estratégica en la, en la organización para abrirse eh, en general, ¿no? que la organización se abriera. Y la parte transfronteriza pues, ha supuesto una de esas llaves para, para abrir la organización. Hay una necesidad de abrirnos para, porque bueno, estamos en un mundo global y a veces seguimos trabajando como si viviésemos en un mundo muy autárquico. Entonces, tenemos que, que, tenemos que reivindicar la movilidad, de, en este caso somos educadores, de los chavales, pero también de los profesionales. Y si queremos hacer una, construir una ciudadanía europea, tenemos que movernos. Entonces, bueno, los, hemos hecho muchísimos proyectos con todo tipo de programas. Entonces, quería explicar esto también para contextualizar. No es que uno llega, hace un poco tefa y, y se abren los cielos, sino que es, creo que tiene que ser una apuesta. Eh, bueno, las cuestiones técnicas, eh, luego daré cuatro pinceladas de, desde una, una entidad media, vamos a decir, en un proyecto modesto, pero bueno, nosotros hemos coordinado dos POCTEFAs tefas y hemos participado en, eh, en uno como socios, pero como digo, además, hemos hecho Erasmus, que nos han conectado pues, con países de todo el mundo, hacemos cooperación internacional, entonces, pienso que es una gramática lo que tenemos que, que pensar en lo transfronterizo y no funcionar de una manera oportunista. Eh, no soy capaz de pasar, si van las diapositivas, bueno, luego pueden quedar ahí. Entonces, para nosotros el poc fue fue, hacíamos pequeños proyectos transfronterizos eh, porque era ya una vocación, como digo, con fondos propios, con, eh, con los fondos comunes que hubo, luego con la otra región, y bueno, el poc fue una... Una oportunidad para estabilizar estos vínculos que estábamos desarrollando, sobre todo en el ámbito de la Euroversión. Eso nos, nos, nos consolidó ese grupo que existía ya, pero que siempre bueno, necesitaba de recursos y esto nos permitía tener tres años para poder seguir haciendo cosas conjuntamente. Lo que siempre hacemos, por resumirlo mucho... Es intercambio de chavales eh, de todo tipo, de edades, en grupo, de manera individual, de manera más especializada, creando programas conjuntos. Eh, otra parte es de formación, visitas de estudio eh, y empezar a, a codiseñar cosas conjuntamente. Pero primer, para, para eso primero hay que, que pasar mucho tiempo juntas y luego hacer también gestión eh, del conocimiento. Que todo esto que aprendemos en este laboratorio que supone la frontera para nosotros pues, eh, bueno, puede quedar reflejado en productos que puedan servir al territorio a mejorar en este caso los sistemas de atención a la infancia, adolescencia y juventud, pero bueno, creo que se puede aplicar a todo. Eh, entonces, bueno, es importante tener una, una apuesta estratégica por hacer cosas con otros. Vivimos en un espacio bastante pequeño, pero de una enorme biodiversidad humana, eh, aparte de la natural y, y esto no lo aprovechamos lo suficiente. No podemos educar en la globalización si no movemos a las personas, aunque sea una hora de aquí, tenemos lugares muy, muy distintos a nosotros mismos. Eh, es un programa, el poc ya me centro más ahí, es un programa complejo, pero es verdad que se aprende mucho porque bueno, estructura los ayuda a estructurar los proyectos. Eh, también es verdad que el equipo técnico apoya muchísimo, y me refiero del, de la, del Secretariado Conjunto, la CTP, la Euroregión, eh, Acción Exterior de, de Gobierno de Navarra son gente muy profesional, muy disponible siempre, con muchísima transparencia. Y bueno, siempre que uno tiene dudas y dificultades, la verdad que ese, ese apoyo es muy, muy importante. Y además, bueno, últimamente también ha habido una inversión muy importante en, en publicidad, en el sentido de explicar y que no queden dudas y animar a las, a las entidades a presentarse. Es verdad que hay que tener una caja de resistencia y bastante solvencia. Eh, esto es, hay que decirlo, porque tener un programa de estos, depende, si no lo calibras bien, puedes acabar teniendo problemas en tu propia organización. O sea que hay que ser muy prudentes con el tamaño de los proyectos. Yo sé que ahora se habla mucho de los Next Generation. Sí, sí, acabo, acabo. Los Next, los next Generation, es, es, ¿no? todo el rato estamos hablando de dinero, de financiación, pero bueno, yo creo que es importante no financiar nuestra propia actividad con estos fondos. Lo que tiene que ser es que aporte un valor añadido a nuestras organizaciones y al territorio. Esto es clave. Y creo que es mejor ser prudentes, hacer proyectos que sean, bueno, sensatamente pequeños, a veces no, no tienen por qué ser diminutos, pero bueno, porque además también podemos ponernos en riesgo. Es muy importante invertir en relaciones. Eh, no puede ser que yo quiera hacer un proyecto en Navarra Encuentro a alguien al otro lado que quiera hacer uno parecido y los juntemos, los peguemos. Como un polar. Tiene que ser un proyecto común, verdaderamente. Yo creo que eso es, es muy importante y tiene que ver también con las orientaciones de la Unión Europea. Eh, la dimensión transfronteriza tiene que estar. No puede ser como un, como un accesorio o un adorno, sino que verdaderamente pensamos que tenemos que creernos lo de la cooperación territorial eh, y bueno, y vamos a crecer muchísimo como organizaciones. Esta es nuestra experiencia, nos hemos ido contagiando los unos de los otros y ya formamos parte casi de una comunidad. Haya proyecto o no, pues seguimos conectados y se trata de que eso vaya creciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, John. Pasamos rapidito a, a Marianne eh, Garayoa, que es directora de la consultoría INC, y en cinco minutos, súper estrictos, nos va a contar. No te oímos, Marian, te hemos perdido. A ver. Y... Si no conseguimos eh, contactar con Marian, ¿podría presentar Ichia primero? Sí, sin ningún ¿Sí? problema. Vale. Lo que tengo que dejar es de. Bueno, voy a intentar compartir mi pantalla directamente. Sí. Adelante. Y luego reconectamos con Mario. Exacto. Eso es. Eh, La veis ah. correcto, ¿no? Perfecto. Eno, ¿cómo estoy ahí? No, eh, no vemos no. tu pantalla, ¿eh? A ver. No. En principio estoy, voy a dejar de compartir. Es que está en Marian Garalloa todavía. Yo creo que se le ha bloqueado el ordenador sí, o algo. No, sí, voy a intentar. Claro, en teoría cuando eh, voy a compartir dice que detendrá la función de la otra persona. Entonces, eh, sí. yo lo vuelvo a intentar. No no podemos nosotros. No. Eh, si no, si nos puedes contar sin diapositivas, como son cinco minutos. Diapositivas, perfecto. Eh, muy bien. Vale, pero me veis bien, ¿no? Sí, <ríe> muy bien, bien, ¿no? bien. Eh, muy buenos días a todos, eh, muchísimas gracias al gobierno de Navarra por organizar este tipo de eventos, estamos encantados, aunque sea de manera muy breve, muy breve en poder compartir nuestra experiencia en el programa Interlex con todos los asistentes hoy aquí, os voy a presentar dos proyectos muy brevemente que coordinamos como jefes de pila, como bien ha dicho Isabel Rulla, que son Jigel y Cario Pats. Eh, si bien nosotros, como propiamente universidad, tenemos un poquito más de experiencia, hemos tenido la enorme suerte de poder contar con seis proyectos aprobados en el anterior periodo de programación, 14-20, eh, cuatro financiados por el programa Interreg tefa y estos dos que os voy a presentar en concreto, IGGEL y Cardiopast. Eh, todos ellos, todos los proyectos, ya sea GIGED, eh, Cardiopat eh, y todos los, todos los proyectos que hemos aprobado, o sea, que tenemos aprobados y que eh, estáis ahora viendo que están compartiendo nuestros compañeros, todos ellos tienen de base común que plantean ante problemas y retos comunes que tienen las eh, regiones que participan soluciones específicas para minimizar estos problemas ¿no? y abordar estos retos. Ah, mira, ya estoy aquí. <ríe> Igual puedo compartir ahora la pantalla. A ver. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Me podéis decir si se ve? Se ve perfecto. Vale, perfecto. Pues avanzo. Eh, lo que os comentaba, que todos estos proyectos siempre comparten en común que, solucionas, que desarrollan soluciones específicas ante retos, ante problemáticas comunes en áreas estratégicas para todas las regiones. En nuestro caso, medicina regenerativa, medicina personalizada, hipopúsia genética, enfermedades cardiovasculares... Eh, preservación del medio ambiente y cambio climático. Os dejo por aquí porque os van a enviar las presentaciones y los datos de los, de los proyectos aprobados que nosotros tenemos en, en gestión, que hemos participado en ellos para que los podáis consultar si os pica un poquito la curiosidad después. Y paso a explicaros brevemente ambos dos proyectos. Eh, el proyecto Nigel es sobre la detección precoz de la hipocresía infantil Desarrollando nuevas herramientas genómicas de diagnóstico. Hipoacusia, para los que no sepáis sepáis, es sordera, es pérdida de audición. Esto fue un proyecto que presentamos eh, en la segunda convocatoria del programa interact -E, que fue financiado en la segunda convocatoria. Lo intentamos en primera, nos quedamos a puertas, es decir, creo que primeros o segundos en la lista de reserva. Así que mi primer mensaje para vosotros es que no decaigáis ahora que vienen las primeras convocatorias de tanto Interrex como Udoe. Eh, presentar una buena idea de, de proyecto, si no sale financiada, recibiréis una, un, un informe de evaluación pro, con vuestros puntos débiles, hacer caso y volveros a presentar una vez más a la siguiente convocatoria. Esto fue el caso del proyecto IGEL, eh, obtuvimos más de 1.320.000 euros de financiación FEDER fuimos ocho entidades que cooperamos, es un proyecto que ya ha finalizado en septiembre del 21, Fuimos ocho entidades socias, pero también socios asociados. Lo que decía Jesús, la importancia de la cadena de valor del partenariado es eh, clave si os estáis, eh, digamos, teniendo la idea de participar en este programa Interrexudoe. Eh, paso al Cardiopax, que en este proyecto lo que hacemos son terapias avanzadas eh, para el tratamiento del impacto de miocardio, basadas en, en medicina regenerativa e impresión de dos, dos sectores eh, muy sinérgicos en común. Eh, es un proyecto que actualmente está en ejecución, finalizaremos en abril de 2023. Somos nueve entidades y ocho socios asociados, para que veáis la importancia, una vez más, de la cadena de valor, de montar un buen partenariado, que, que la cooperación se vea que sea equilibrada, genere valor eh, y, bueno, pues, eh, sea importante. ¿no? Entonces están socios asociados tan importantes como Sodena, Viscofan y la propia Euroregión. Hemos con conseguido más de 1.600.000 euros de FEDER. Os pues dejo por ahí las páginas web de los proyectos. Y como nosotros nos estamos planteando, al igual que vosotros, participar en proyectos eh, a la primera convocatoria de Amos, a programas, el y POPTEFA. Lo interesante es la lógica que han venido desplazando también eh, mis compañeros en anteriores presentaciones, es interiorizar esta lógica de que es un proyecto de cooperación. Y si nosotros tenemos interiorizado esta lógica, es decir, identificamos problemas, retos, aportamos soluciones comunes, estamos generando conocimientos e innovación, estamos bien alineados con las estrategias de especialización inteligente, creando conjuntamente acciones sinérgicas entre todos esa cadena de valor, o bien desde cero, o bien venimos a reformar una cadena de valor de stakeholders que ya existían trabajando en este área aportamos resultados específicos, productos, servicios, acciones piloto, que es lo que nos ha dicho Jesús, que en la, el próximo periodo de programación todos los eh, proyectos Interreg van a tener que hacer acciones piloto, por lo cual ya tenemos esta primera pista para saber cómo enfocar bien nuestro proyecto de, de cooperación. ¿vale? Eh, si lo bajo al proyecto IGER que os hablaba de detección precoz de la hipoacusia, de la sordera en niños, con herramientas nuevas eh, de diagnóstico genómico, de, de, la, de la población, de, de los niños en sí, de la sordera, lo que planteábamos eran los problemas de partida, es decir, la importancia de la sordera, que entre el 60 y el 80% de las sorderas tienen un origen genético, Aquí, cuando nace un bebé se le hace una serie de pruebas de si oye o no oye, y en función de, de los resultados se le aplica un tratamiento en concreto. ¿Qué pasa? Que son programas de detección precoz que son realmente útiles, pero no han sido innovados. Y además suele pasar que a veces hay falsos positivos y negativos de las pruebas, con lo cual al final a los bebés el diagnóstico se les puede alargar y eh, esto puede influir en su evolución y en el tratamiento. ¿no? Entonces nuestro reto era primero avanzar en el conocimiento del origen genético de la hipoacusia, de la sordera, y por otro lado tender a una medicina más personalizada en, este, en esta enfermedad en función de las características genéticas del paciente, aplicar tratamientos. ¿Qué hemos hecho? El producto principal, no os leo los otros dos porque no me va a dar tiempo, es un panel de diagnóstico genético compuesto por 180 genes. Lo que hemos ¿Qué hecho... Minuto, por... es sí, dime. Un minuto. Un minuto, perfecto. Bueno, pues me centro solo en este proyecto y dejo magio en Cardiopath. Este, este panel de diagnóstico genético lo hemos validado en clínica en con los tipos de pacientes, con una única muestra de sangre Podemos analizar con secuenciación masiva de genes eh, todos esos 180 genes e identificar qué genes son los, origen, eh, vamos, los causantes de la, de la enfermedad y así poder orientar a los, a, a los facultativos en eh, qué tipo de tratamiento sería más eficaz en función de la evolución genética de, de la enfermedad. Por, por ese mismo gen. Hemos hecho también otros productos como un plan de acción de mejora dirigido a las administraciones públicas. Les hemos dicho exactamente cuándo creemos que podemos implantar esta herramienta dentro del programa de detección precoz de la hipoacusia infantil, y hemos también hecho formación a jóvenes investigadores y a especialistas. Aquí os veis, aquí esto es un digamos, un montón de acciones que hemos hecho, lo más importante es que pudimos participar en Radio Televisión Española, en el programa Lengua de Signos, llegando a los enjuices a nivel Nacional, fue una experiencia, la verdad, que muy enriquecedora. Hemos hecho vídeos testimoniales con familias participantes en los estudios de validación clínica y otras acciones. ¿Qué es lo que yo creo, salgo a Cardiopax? porque lo salto no me da tiempo, pero que creo que es lo que hace que estos proyectos, tanto Cardiopatch como Igen, sean casos de éxito. Primero de todos, lo que comentaba Jesús, no os lo he podido explicar en el Cardiopatch, pero, eh, porque no me ha dado tiempo, pero no hemos partido en ese proyecto desde cero. Hemos capitalizado resultados de proyectos anteriores financiados por programas Interreg. Esto es sumamente importante, capitalizar. La palabra capitalizar es darle seguir continuando unos resultados ya finan financiados previamente. Hemos tenido una cadena de valor completa. Lo que os decía, socios, socios asociados, casi casi el eh, mismo equilibrio. Eh, para que nuestra cooperación tenga sentido y genere valor. Hemos estado muy bien alineados a entender el programa, a entender los textos de la convocatoria, a entender el lenguaje del programa Interacue o el programa InterCOCTEFA clave para poder redactar bien un, un, un, un buen proyecto. ¿no? Alineados también con las estrategias de especialización inteligente, un plan de trabajo coherente, objetivos, grupos de tareas, entregables, resultados, cómo contribuimos a los famosos indicadores de productividad y de resultados del programa y, por otro lado, darle un peso relevante a la comunicación y a las acciones de networking Y sí, esto sí. es <ríe> mi presentación. Muchas gracias. gracias a gracias. las familias de nuestros dos proyectos y muchas gracias a todos, chicos. Muchas gracias. Ya sentimos ir cortándose a todos que el panel es muy de lujo y, y los tiempos eran un poco ajustados. Eh, creo que Marian está de vuelta. Eh, ¿Nos puedes contar así en unos minutitos? Muy breve y además va a ser breve, eh, perdonad lo primero porque lo que ha pasado es que cuando he ido a compartir eh, presentación eh, me ha colapsado todo. Entonces he tenido que reiniciar y no me atrevo a volver a intentarlo porque eh, he tenido muy poquita capacidad de reacción. Agradeceros la posibilidad de intervenir y entonces esto asegura que voy a ser más breve de lo que sería quizás con un documento asociado. Eh, en mi caso, eh, represento a AIN. AIN es una entidad que tiene 60 años de historia, es una asociación privada sin ánimo de lucro ubicada en Navarra, que eh, cuenta dentro de su estructura con 105 personas, todas ellas orientadas de una u otra forma al eh, desarrollo empresarial, económico de Navarra. Entonces nosotros tenemos una relación muy directa con nuestras empresas aquí en Navarra, con industria, con otras instituciones, somos centro tecnológico, somos centro de formación, tenemos servicios de consultoría y tenemos servicios técnicos. Y todo esto os lo cuento para deciros que esto nos ha permitido estar en Europa desde el primer programa marco a partir del 86 y estar en los marcos de cooperación transfronteriza desde las primeras ediciones, tanto en Sudoe como en POCTEFA. Entonces tenemos experiencia y tenemos muchos proyectos que han pasado por estas convocatorias, proyectos que se han ido adaptando, como no puede ser de otra forma, al, a las necesidades y retos del tejido en los diferentes programas. Y os seleccionaba en la presentación que tenía para apoyar esta intervención, pues los últimos proyectos que en nuestro caso, en el caso de AIN. Bueno, no sabría deciros también a qué obedecen, porque tenemos la posibilidad de enmarcarlos en SudoE y enmarcarlos en POCTEFA, pero había seleccionado los cinco últimos proyectos recogidos en el último programa 2014-2020 de POCTEFA, tres de los cuales versan sobre economía circular. Economía circular. Dos, en el sector agroalimentario que es un sector fuerte en Navarra con, con una presencia eh, muy importante, de, una presencia muy integrada entre sector primario y, y, e industria de transformación y uno en el sector eh, de salud, en este caso en la parte de economía circular eh, vinculado tanto a centros eh, hospitalarios como a agentes más dinamizadores de, de la parte empresarial. Y tenemos también otros dos proyectos eh, que no son de economía circular, sino que han sido de innovación. Eh, muy orientados a proporcionar al territorio y a su tejido oportunidades de diversificación hacia los sectores donde entidades como AIN entendemos que hay oportunidades de valor añadido, reconversión industrial, transformación de nuestro modelo económico. Cuando yo veo que, que he atendido a todas las intervenciones previas, los retos ¿no? a, los que, a los que se orienta o en los, que, en los que se va a centrar el nuevo programa, pues veo retos muy presentes en nuestro territorio. Y, y veo que existen muchísimas oportunidades de, de diseñar iniciativas de cooperación para dar respuesta conjunta y coordinada a esos retos. Entonces, eh, cuando ya nos vamos a proyectos, bueno, pues emergen temas más concretos, como no puede ser de otra forma. Hablabais de economía circular. Nosotros ya llevamos eh, pues seis o siete años y cuatro en materia de cooperación, cuatro no cinco en materia de cooperación, trabajando en cooperación transfronteriza y, y, y transregional. Eh, en materia de economía circular donde además es que las sinergias territoriales para poner en contacto empresas de, de un territorio y otro, para transferir conocimiento para compartir tecnología son absolutamente necesarias porque en, en territorios muy localizados hay proyectos que no tienen sentido ¿no? luego nosotros encontramos para determinadas temáticas eh, en, los, en los foros transfronterizos y en los foros de cooperación una oportunidad de desarrollar y dinamizar iniciativas que a lo mejor de forma más aislada y más localizada regionalmente no tendrían sentido. Tenemos algunas ideas para, para valorar en, en, los próximos, en, en los próximos programas, eh, pero sí que es cierto, y aquí me permito una cuña, que, que el marco de financiación a entidades como AIN, que somos una entidad, en este caso privada, eh, los marcos de financiación que no cubren la, directamente los costes del programa, eh, pues son, son un factor de dificultad para que, para que podamos usar los instrumentos y nos obligamos pues, a seleccionar las iniciativas donde entendemos que, que el, el, el marco transfronterizo la cooperación, la transferencia entre territorios puede tener más sentido ¿no? eh, deciros que, que los temas que, bueno, pues que nosotros hemos venido trabajando creemos que siguen existiendo retos de continuidad eh, porque abogan por dar más valor a nuestros territorios, por, por reformar y apoyar eh, los modelos de desarrollo sostenible de los mismos, eh, muy alineados con las estrategias de especialización inteligente y, bueno, y en coordinación, y a veces ahí hay una dificultad en coordinación eh, con, con retos similares quizás en otros programas marcos. ¿no? Las relaciones, la confianza, hacia, yo me parece mencionar las relaciones de confianza, las relaciones de confianza, eh, que ya hemos ido fraguando a lo largo de los años con nuestros socios en los diferentes programas, pues a veces nos permiten que, que en, en, la, en, en, en la orquestación de las ideas y de los proyectos, seamos capaces de llegar a buen puerto y, y que seamos capaces de ponernos de acuerdo eh, pues de forma más fácil. ¿no? Entonces, por mi parte, eh, poco más, eh, creo que he sido breve, agradeceros la posibilidad de intervenir y dejaré a disposición de la organización del evento una pequeña PPT que había preparado donde tenéis el detalle de un par de proyectos, eh, pues los socios y un poco los objetivos que se perseguían en línea con lo que he explicado en esta, eh, esta vez de forma muy breve. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Efectivamente vamos a compartir las diapositivas, las pondremos también en nuestra web y, y bueno, había varias personas que habían levantado la mano, la han bajado, me imagino que es porque nos hemos comido un poco el tiempo. Así que vamos a dar paso a Sergio Pérez, director general de Acción Exterior, para que cierre el, eh, el webinar. Vale, Beatriz, gracias. Buenos días, según, eh, Muchísimas gracias por eh, asistir hoy a un nuevo evento de los seminarios de la delegación de Navarra en Bruselas. Eh, eh, gracias a todas las personas asistentes y gracias también a las personas ponentes que habéis eh, pues expuesto de manera eh, muy clara los diferentes proyectos en los que habéis participado, en el caso de AIN, con gran experiencia en, en, en POCTEFA, en SUDOE y en otros programas que ahora mismo no estamos tratando. Eh, lo mismo con la Universidad de Navarra, ITCHIAR y gracias también a Asociación Navarra Nuevo Futuro. Y, eh, así como a los secretariados eh, técnicos, tanto Isabel Pilar y Elena Barrios eh, de, pues del Ministerio. Estos eventos los realizamos en el marco del Plan de Acción Exterior 21-24 del Gobierno de Navarra son una serie de eventos formativos que lo hacemos quincenalmente o intentamos que sean cada 15 días y el objetivo de los mismos es eh, acercar las oportunidades de Europa a Navarra. Son una serie de eventos online que lo hacemos a través de la delegación de gobierno de Navarra en Bruselas, nuestra casa en Europa, nuestra casa en Bruselas a la que también estáis más que invitados e invitadas a, a acudir. Como decía, el objetivo de acercar esta información de Europa-Navarra es que las personas que os encontráis hoy aquí como asistentes pues tengáis más oportunidades o más eh, información o de manera más clara sobre cuál es la cantidad de información ingente que existe en Europa. Por eso hemos eh, elaborado una guía, la Guía del Universo Financiero de la Unión Europea, en la que se encuentran recogidos los más de 40 programas a los que podéis acceder del marco financiero plurianual 2021-2027. Como se ha comentado en previas eh, presentaciones, ahora están eh, de moda, o bueno, estamos como muy enfocados al plan de recuperación, al mecanismo de recuperación y resiliencia, que eso son, tenemos que recordar siempre, fondos europeos, pero de gestión estatal, mientras que los proyectos europeos son eh, estos que os acaban de presentar hoy aquí. Eh, sí que me gustaría eh, pues eso, que hicieseis eh, eh, uso de la información que os han dado hoy aquí, tanto las presentaciones que se repartirán y distribuirán entre todos los asistentes. Os animo también a que contactéis con las diferentes personas ponentes que, que han expuesto pues para eh, bien aprender de su experiencia o si queréis tener alguna información adicional sobre proyectos que han presentado o bien para proponerles eh, ser socios de un futuro consorcio. Como hemos comentado... SUDOE abrirá en noviembre, este mes ya tendremos las primeras convocatorias, el evento de lanzamiento será en enero del 23, POCTEFA se está finalizando ya y tendremos... Dentro de poco también las primeras convocatorias, por ello organizamos el foro Navarrefa para unirnos y conocernos mejor entre nosotros en el programa Poctefa, pero también la Oficina de Proyectos Europeos tiene una comunidad, la Comunidad Navarra en Europa, de gestores y gestoras de proyectos europeos, donde aglutinamos a todas las personas de Navarra que quieren participar en proyectos europeos. Organizamos formación, networking, contactos y lo que os animaría es a continuar participando de manera activa en esta comunidad de la Oficina de Proyectos Europeos. Antes de irme, eh, simplemente remarcar dos fechas más, antes de desearos un buen fin de semana y aquellos que tengáis puente, pues que disfrutéis de, de unos buenos días de vacaciones. El próximo 10 de noviembre, junto con ADITEC, el organismo el coordinador de los agentes del conocimiento SINAI, organizaremos Nexus, un evento en el que vamos a eh, vincular los proyectos de más de más y de Navarra con los proyectos europeos, por lo tanto, Horizonte Europa, que es el programa que más eh, os interesará a, a las personas que gesten proyectos europeos. Y el 11 de noviembre, al día siguiente, tenemos el nuevo, foros, eh, bueno, perdón, el nuevo seminario de la delegación en Bruselas, que será, trataremos sobre Interreg Atlantic e Interreg Europe, que son otros dos programas de cooperación territorial eh, que, que vais a poder eh, bueno, pues conocer, ya la conocéis, pero bueno, vamos a poder tratar en ese seminario. Dicho esto, eh, simplemente agradecer la participación, una vez más, de todas las personas de Navarra y, bueno, y de fuera de Navarra que nos escuchan y que atienden. Deciros que colgaremos el seminario, tanto la grabación de la Oficina de pretos Europeos, y desearos un buen. No sé si solo hemos perdido a Sergio. Sí. Bueno, yo creo que estaba deseando buen fin de semana. Eh, muchas gracias a todos otra vez. Y, y nada, nos vemos el 10 y el 11, con los que queráis. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos desde Bruselas. Chao.